No, anoche como a eso de las 1 y 25 de la noche, yo recibí una llamada de, de alguien que me conocía diciéndome que estaban rompiendo la farmacia. Eh, gracias a la cámara de 911 se dieron cuenta y automáticamente acudieron a los ladrones y lo agarraron. Entonces por aquí, eso es ahí en la calle Castillo, Quinta de Fedeline, en farma Universal. Eh, no, no, no. Estamos por aquí porque usted sabe cómo es, antisociales hay que ponerle eh, candado para que. Intentaron entrar entonces. Sí, intentaron entrar. Mm -hmm. Tenemos los videos, más para adelante vamos a ver los videos y todo. ¿Son frecuentes ese tipo de hechos pues, en sí, esa zona? Sí, sí, ya ellos han intentado robar dos veces ahí. Para que la primera vez uno lo dejó así, pero ya la segunda vez. Usted eh, me entiende, ya hay que, hay, que ponerle, hay que ponerle stop a eso. ¿Qué a las autoridades ante esta situación? No, que sigan actuando, ya que hicieron su trabajo anoche, eh, felicitarlos por el buen trabajo que están haciendo, acudir a, a los sitios donde están los ladrones, porque antes no llamaban y no, no llegaban, pero ahora sí, ahora es de una vez, Juan, entonces eso es bueno. ¿Y a ellos qué advertencia No, que eso no es bueno muchachos, eh, las cosas malas no se hacen, eh, hay que eh, contar por lo bueno. Eh, el buen ejemplo, porque esos muchachos hasta mercaderos son ahí, eh, uno se llama mongru, el otro na, na, Nagüero, eh, son bien, bien conocidos, ¿te me entiendes? Pero que hay que darle, darle su caimiento, porque uno no quiere hacerle daño, pero si ellos le hacen daño a uno, si ellos se habían metido anoche en la farmacia, habían robado todo. Todos se me ha robado. El nombre tuyo es José sea, Ale Mercedes. ¿A qué hora más o menos te llamaron, Martín? Eso no fue a la 1 y 25 por ahí. ¿Cómo se llama tu farmacia? Farma Universal. ¿Dónde está ubicada? Calle Castillo, esquina Gatón de Fedelín, el sector Hermana Miranda. Ellos, sí. Ellos no una alguna puerta. Sí. ¿Pudieron romper? Pues? Sí, los candados están rotos. Yo tengo los candados y todo ahí. Le voy a pasar la información, hombre, para que luego lo sumen. De lo que pasó allí en la farmacia. ¿Pueden decirnos algo? ¿Eh? <ríe> <ríe> No tiene nada que decirnos, muchachos. Son inocentes, sí o no? ¿Y no. usted mal, José. ¿Qué tiene que decirnos de eso? Te compro un carro. ¿Cómo conocer? Un carro. ¿Qué compre? ¿Cómo, cómo así, José? No José, sea, eres inocente. No tiene nada que decirnos, José. ¿Qué? ¿Eh? José, no tiene nada que decirlo, entonces. Esa herramientas que le ocuparon a ustedes y ¿sí ustedes cuál era la finalidad de ustedes?